Es bien sabida la creciente popularidad de los periódicos online en la última década. Con la llegada de Internet, mucha gente prefiere leer las noticias diarias en periódicos online en vez de comprar el de papel, ya sea por comodidad o por ahorrar tiempo y dinero. Lo que muchos no saben, sin embargo, es lo que hay detrás de cada clic que hacemos. Para descubrirlo, naveguemos entre las distintas opciones que podemos consultar. Aquí se ven una gran variedad de periódicos online. En líneas generales, parecen tener la misma estructura contenido similar y cualquiera de ellos podría parecer una buena opción para ponerse al día en los grandes acontecimientos que acaecen en el mundo ahora mismo. Sin embargo, ¿no notas ninguna diferencia? ¿De verdad? Miremos más de cerca. ¿Ves ese candado verde? Ese candado indica que el periódico hace uso del protocolo HTTPS, a diferencia de otros que no. A simple vista, no parece haber gran diferencia entre ambos. Pero, veamos qué puede ocurrir si un periódico no lo usa. Vamos a ver lo que realmente ocurre cuando abres una noticia. Lo primero que se crea es una petición al periódico para decirle qué quieres leer. Esto se le envía en un paquete que navega por Internet. Al no hacer uso de HTTPS, este paquete lleva el contenido de manera legible, por lo que, si alguien en el camino del paquete logra interceptarlo, sería capaz de ver qué quieres leer. Esto podría ser interceptado tanto al enviar como al recibir la petición. Puede que no te parezca importante que alguien pueda saber que lees noticias sobre economía, pero quizás no te haría tanta gracia que alguien descubriera a qué equipo de fútbol sigues o cuál es tu orientación política. Este problema es fácil de evitar si leemos las alternativas que sí utilizan HTTPS. Veamos por qué. En el caso de utilizar HTTPS, al preparar el mismo paquete para pedir un artículo del periódico, dicha petición del artículo se cifra con una contraseña segura que se pacta entre tu navegador y el servidor del periódico. Gracias a esto, si alguien ajeno es capaz de interceptar tu petición, solo será capaz de saber a qué periódico estás accediendo, pero no los contenidos a los que accedes. En conclusión, recuerda que si ves el candado al acceder al periódico que sueles leer, puedes estar seguro de que nadie va a saber lo que lees. Solamente lo sabrá el mismo periódico. Sin embargo, si no lo tiene, quizás deberías ir pensando en cambiar de periódico favorito ya que, si no, podrán saber qué es lo que sueles leer.